Abuela, dime, ¿te puedo confesar algo? Claro, cuéntame. Soy drogadicto. Bueno, no pasa nada. Además, he matado a alguien. Ya se te pasará. Y he robado cuatro bancos. Ellos también roban. Vaya, me siento mucho mejor. Bueno, me voy a comer que no he comido. ¿Cómo? que la comida ya